El mundo real está en peligro Hay algo extraño Una misteriosa amenaza se acerca Digimon muy poderoso Ya verán que muy pronto serán destruidos ¿Qué clase era, Digimon Para pelear contra un enemigo desconocido es necesario un nuevo paso en la Digi Evolución ¡Cambio de carta. <risa> Digimon 3, de lunes a viernes a las 5 en Chilevisión Tu canal